Uno de los temas que más me encanta dentro de Illustrator es trabajar con efectos. Y el efecto que vamos a trabajar en este video tutorial va a ser el derrotar. Pero primero hay que preparar el campo. Damos un clic aquí para seleccionar el texto y de manera directa me voy a centrar en el panel apariencia. Si no lo tienes ahí eh, visible, recuerda que puedes ir a la ventana y extraes la apariencia. La apariencia trabaja exactamente en tres partes, lo que es el trazo, el relleno y un efecto. Nosotros vamos a trabajar de manera directa en el relleno, así que damos un clic ahí y la reemplazaremos por un degradado, el degradado normal que viene dentro de ilustrador. Voy a cambiar la dirección de ese degradado que no me gusta y presionando la tecla G para activar la herramienta de degradado, clic y arrastro desde arriba hacia abajo o como simplemente lo quieras hacer. Como este degradado está bastante terrible para los ojos, me voy a sentar de manera directa en el panel de degradado. Igual, te recuerdo, si no lo encuentras en la parte derecha ventana, degradado. Para cambiar el color de degradado tienes dos formas. La primera forma es la siguiente: desde el panel de muestras, voy a hacer un poquitito más grande esto que está aquí, puedes arrastrar cualquier color simplemente así, clic y arrastrar y lo vas a reemplazar por el que está ahí. Si ves ese círculo verde con ese más, simplemente lo sueltas y ya lo has reemplazado. Y la segunda forma es dando un clic aquí en el deslizador del degradado se va a abrir esta opciones de color y simplemente vas a elegir uno que viene a ser este azul y con esto ya tenemos lo que estábamos buscando ahora otra vez en el panel apariencia vamos a crear dos apariencias más detrás la primera un color blanco a unos 6 puntos he trabajado con 10 con 12 pero la verdad depende mucho del tamaño y del tipo de letra así que aquí investiga a profundidad y ahora esto es un as bajo la manga. Si ves acá arriba en el panel de control donde dice uniforme, prueba con cualquiera de esos trazos que vienen previamente establecidos en Illustrator. Esto es como para chuparse los dedos. Voy a quedarme con el primero porque me ha gustado muchísimo. Y ahora voy a crear otra apariencia. ¿no? La, la apariencia superior va a ser blanca y la segunda le voy a cambiar de color aquí, este que viene por defecto. Igual le vamos a dejar 6 puntos. Voy a ocultar el panel de trazo simplemente para que veas lo que va a pasar aquí con esta segunda apariencia que la he creado. Cada vez que trabajes con el trazo siempre ponte en la mente el panel trazo que está en la parte derecha. Hay una opción muy bonita que dice deshacer línea o línea discontinua. Das un clic acá y te va a dar este tipo de efectos. Obviamente yo ya los he probado. Tenemos 6 en punto, 20 puntos en hueco y 6 en punto otra vez. Obviamente tienes que explorar y sacarle más jugo a lo que te estoy indicando. Lo tienes ahí, y ahora me quedo con el trazo que está acá. Si te das cuenta que no puedo ver en un trazo con respecto al otro, pues tienes esta opción de bajar a tres puntos, si gustas, y obviamente el trazo que está detrás lo puedes subir un poquitito más para que se pueda ver mejor. Pero también aquí puedes experimentar con lo siguiente, y es lo que te voy a indicar en este momento. Si te das cuenta que solamente está activada la opción del trazo, el blanco ve que apariencia distorsionar y transformar transformar qué es lo que vas a hacer voy a activar aquí la opción de previsualizar y aquí lo vas a, mo a modificar un poquito mira cómo se está yendo cómo se está cambiando esto es realmente donde tú lo quieras poner mira lo que está pasando esto simplemente es wow lo vamos a dejar menos 2 tanto en horizontal como en vertical, para que quede totalmente uniforme. Cuando ya lo tienes, simplemente clic en OK. Y ahora, para rematar esto que está aquí, viene el efecto. Pero quiero que te des cuenta de algo muy importante. Es que tienes que activar de ley la opción donde dice texto. Porque si solamente dejas el trazo, solamente el trazo va a tener ese efecto. Yo realmente quiero que tenga todo el texto. Así que, texto, efecto, 3D y rotar yo voy a dejar el que viene por defecto dentro de ilustrador pero tú tranquilamente puedes explorar las opciones que te pueda dar sobre todo las posiciones esto es pss, divino matador, brutal no hay palabra para definirlo pero sácale provecho a esto porque realmente vale la pena voy a dar clic en ok y ahí lo tenemos si ¿Sí ves, no estuvo nada complicado y estuvo realmente bastante creativo te felicito por llegar hasta aquí y ahora vamos a explorar más videos tutoriales con respecto a los efectos. Está de locura.